después de hacer una renovación, digamos, de la imagen de nuestra carabela, que ya forma parte de nuestro paisaje, entendíamos que merecía la pena, bueno, pues hacer esta, esta presentación. Creo que el, el patrimonio que tenemos en Bayona hay que cuidarlo, el patrimonio que tenemos en Bayona hay que disfrutarlo, el patrimonio que tenemos en Bayona hay que darle vida y resaltarlo, y la pinta es patrimonio de Bayona. El trabajo en la carabela es un trabajo de orfebrería. Es mucho más fácil montar una exposición en cualquier sala que musealizar la carabela, porque son 50.000 detalles a tener en cuenta. Realmente fácil emocionarse, tendo dos pies postos en una nave que va a sentir o peso de historia, todo o peso da historia, de una gran historia. ...y os está de nuevo aquí. Los bayoneses y e bayonesas... ...tenemos que ser lo suficientemente ambiciosos... ...porque tenemos patrimonio histórico... ...patrimonio cultural... ...patrimonio paisajístico, todos ingredientes... ...para ser uno de los referentes más importantes... ...en todo el territorio nacional. Y ahora va a haber mucha gente de nuevo a ver esta carabela, a ver a musealización, a disfrutarla, a conocer a su historia, a emocionarse igual que nos emocionamos. Y e no solamente un símbolo de Bayona, que claro que sí, es un símbolo de toda a provincia de Pontevedra, es un símbolo de toda Galicia e tenemos que poner en valor este gran símbolo como un elemento que nos referencia.